Listo, ahí está grabando. Bueno, continuamos. Entonces, eh, como les venía diciendo, este es la parte de la base de datos que se comunica con los dispositivos de espacios en blanco. Entonces, acá abajo ustedes pueden ver eh, la comunicación de dos dispositivos: un maestro y un esclavo. El maestro y el esclavo se comunican con, inter, se comunican con la base de datos por medio de internet. Entonces, esto lo, lo, lo muestro. Con, con estas dos flechas acá, una de entrada y una de salida las flechas están codificadas con colores entonces las flechas verdes, en este caso esta flecha verde indica que es comunicación de los dispositivos a internet y la flecha anaranjada indica que es comunicación de internet con los dispositivos entonces al comienzo la, los dispositivos se conectan bueno los dispositivos le hablan a la base de datos a la plataforma de software entregando su coordenada y los datos de contacto este primer punto Van por internet, entran a la, a la base de datos, aquí está en verde, coordenadas de contacto, y entran al módulo de comunicación de la base de datos. Entonces, este módulo de comunicación tiene como función entender a los dispositivos. Entonces, en este módulo de comunicación está implementado el protocolo IETFPAWS, que eh, las últimas cuatro letras significan Protocol Access for White Spaces protocolo de acceso a espacios en blanco, es un protocolo de, de implementado, implementado en eh, HTTP, eh, request de HTTP y, y este JSON, que es una forma de hacer eh, request también eh, usando HTTP, es algo muy común cuando uno hace eh, servidores de internet o páginas web, son, son peticiones estándar de, de web services. Entonces la idea es que el, el módulo de comunicación tenga, tenga como funcionalidad eh, que se comunique con los dispositivos por medio del protocolo PAWS entienda la, re, el requerimiento que le está haciendo el, el, el dispositivo en este caso, oiga, deme canales y mire, esta es mi coordenada y estos son mis, los datos de contacto responsable entonces, este módulo de comunicación le envía la coordenada esta que acaba de chulear, acá está en verde esta línea y se lo envía a un módulo que hemos bautizado o hemos llamado módulo de cálculo que es este que está acá este módulo de cálculo internamente, teniendo en cuenta eh, las estaciones de televisión existentes, eh, sus asignaciones, la planeación de televisión, eh, de futuras estaciones digitales, eh, y otro tipo de, de usos del espectro, teniendo en cuenta esa información, calcula los canales que puede usar ese dispositivo en esa coordenada, para que no cause interferencias perjudiciales a los servicios autorizados. Entonces, de, después de hacer el cálculo, eh, devuelve, acá lo, lo, lo, lo muestra en la línea anaranjada la lista de canales disponibles al módulo de comunicación, el módulo de comunicación a su vez lo convierte, esta información la convierte en protocolo IETF Paus y lo envía a internet, como se ve acá en la línea anaranjada acá envía la lista de canales disponibles, está anaranjado, está codificado por colores eh, y por acá de internet a los dispositivos, después en blanco, les comunica la lista de canales disponibles para que hagan uso de, de, los, de, de un canal disponible de la lista. Finalmente, ellos, los dispositivos, se ponen de acuerdo, usan un canal, entonces envían la confirmación de, de canales, la confirmación de uso de canal, entonces el canal que usaron lo envían, está en verde, a internet, a su vez a la base de datos, entonces esta línea verde que está acá envía la confirmación la que estoy señalando acá llega al módulo de comunicación el módulo de comunicación la, le quita el protocolo PAWS, la pone en un formato entendible para, la, para el, la base de datos y la guarda entonces voy a limpiar, el, el, voy a limpiar la pantalla uh, listo entonces este, este, aquí hay, otro, hay otros dos módulos que hay que explicar entonces este que es el módulo historial de comunicación este módulo está conectado al módulo de comunicación lo que hace es guardar toda la comunicación que hay entre los dispositivos y la base de datos entonces por eso aquí hay una flecha que baja, que, que envía, que recibe toda la, toda la información de comunicación entre la base de datos e internet o sea los dispositivos de espacio en blanco entre los dispositivos de espacio en blanco y la base de datos y viceversa y la guarda aquí, en este módulo. Este módulo, pues obviamente, tiene la capacidad de exportar a un archivo plano o, o de guardarlo en, algún, en alguna locación. Para futura consulta de la ANE, en caso de que haya una interferencia o que eh, haya un dispositivo nuevo en el mercado o haya algún problema de comunicación con los dispositivos, nosotros, con el historial de comunicación, vamos a poder investigar qué está pasando y vamos a poder tener una herramienta de diagnóstico para solucionar ese, ese problema. Y finalmente, hay un módulo de gestión de espectro. Este módulo es muy importante porque en este módulo la ANE eh, ingresa la asignación de las frecuencias de televisión o cualquier otro servicio que esté atribuido a título primario, como por ejemplo el servicio de radioastronomía en el canal 37 de televisión. O sea, ustedes miran la banda de televisión y está, está usada en Colombia, salvo el canal 37, porque está para un uso eh, exclusivo a título primario del servicio de radioastronomía, en, ese, en esa frecuencia hay unas líneas de hidrógeno para ver las estrellas, entonces es, es un canal muy especial. También está la planeación de frecuencias de televisión digital, las nuevas estaciones de televisión digital. También la ANA introduce a la base de datos, mediante ese módulo, las áreas protegidas, que son áreas donde algunos canales no se pueden usar, por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos fronterizos de compartición de uso del espectro de televisión, con nuestros países vecinos, entonces en el caso de Ecuador, que es el país que se me viene a la, a la memoria, nosotros en UHF, en la frontera, solo usamos las frecuencias pares, y Ecuador usa las frecuencias impares, este, este convenio de uso del espectro, de compartición de uso del espectro, es para minimizar las interferencias entre los dos países, porque obviamente Ecuador puede poner una estación en un canal, y si Colombia en la frontera tiene una estación también en ese canal, en ese mismo canal, o en un adyacente cercano con potencias altas, pueden haber interferencias. Entonces, este convenio de compartición tiene unos parámetros técnicos que hay que respetar para minimizar la posibilidad de interferencias entre los dos países, entre la televisión de los dos países. Entonces, eh, en la base de datos va a ser necesario que nosotros protejamos al menos algunos municipios, cercanos de al, fronterizos, algunos municipios cercanos a la frontera de Colombia donde no se pueden usar los canales, entonces esa información también la dan la ingresa a través del módulo de gestión de espectro adicionalmente va a haber una lista de dispositivos deshabilitados entonces eh, en el protocolo ITF PAUS cuando un dispositivo hace una una, una solicitud de canales disponibles él también envía su número serial o su número único de identificación si en el pasado hay algún dispositivo que haya causado interferencia y la ANA intenta contactar al responsable y el responsable no aparece o no, o no quiere solucionar la interferencia nosotros ingresamos el serial de ese equipo a la base de datos y la base de datos le va a negar el uso de canales disponibles o sea, le va a negar los canales disponibles va a quedar como deshabilitado eh, digámoslo así como castigo, porque pues, la, la persona podría seguir haciendo uso del espectro eh, violando el, el régimen actual. Entonces eh, la idea es que la ANE pueda introducir los dispositivos, eh, lo, los seriales o los números únicos de identificación de los, de los dispositivos eh, que tienen alguna sanción o que, o que tienen algún problema de interferencias, eh, como forma de control de, del uso del espectro también debe la ANE poder introducir mediante ese módulo los parámetros normativos ¿A qué hago referencia con estos parámetros normativos como se pueden dar cuenta nosotros en la resolución de espacios en blanco como lo mencioné anteriormente se tiene contemplado una ganancia máxima de antena una potencia máxima de transmisión o una altura máxima sobre la torre esos parámetros eh, pueden cambiar al la ANE investigar cuando hay un despliegue grande de dispositivos y darse cuenta que de pronto se puede usar una altura de antena más grande o una antena más directiva o una mayor potencia de transmisión para mejorar las distancias de comunicación sin afectar a la televisión entonces cuando la ANE haga, haga, haga la investigación y se dé cuenta que es posible cambiar esos parámetros obviamente sin afectar a la televisión pues va a sacar una resolución donde lo, lo, lo, así lo indique y esos, y esos parámetros van a ser ingresados a la base de datos ya que esa potencia máxima y esa ganancia de antena van a ser alimentadas al módulo de cálculo como parte de, de su proceso de cálculo de canales disponibles así como la asignación de frecuencias que estaba hablando anteriormente, la planeación y las áreas protegidas entonces eso hace referencia a los parámetros normativos eh, los parámetros máximos de uso de los espacios en blanco también eh, la ANE mediante este módulo de gestión de espectro deberá ser capaz de consultar el módulo del historial de comunicaciones. Entonces por eso por eso están estas dos flechas pintadas esta, esta, esta comunicación bidireccional entre el módulo de gestión de espectro y el módulo de historial de comunicación para que la ANE consulte la información del historial de comunicación que es esta flecha roja que baja acá. Eh, donde puede ver la información consultada y en caso de que nosotros queramos saber también qué dispositivos hemos deshabilitado, podamos también hacer la consulta de los dispositivos anteriormente deshabilitados. En caso de que queramos habilitar uno en donde el responsable finalmente se dio a, a solucionar la interferencia, entonces volvemos y le activamos el dispositivo. Eh, entonces, así a grandes rasgos, esta es la la funcionalidad de la base de datos de comunicación con los dispositivos. Ahora vamos a ver la otra, la otra cara de la moneda que es la forma de que eh, la base de datos se comunique o, o le muestre los canales disponibles a un usuario cualquiera que ni siquiera tenga dispositivos. Entonces una persona, un cualquier colombiano mediante internet va a poder entrar a, a una página web eh, nosotros todavía no... no es par, parte del diseño de la, de, la, de la base de datos va a ser esa, esa interfaz gráfica una página web muy sencilla en donde el usuario pueda introducir una coordenada cualquiera entonces esa coordenada la introduce mediante una interfaz gráfica en, en, en internet en una página, una página web va por internet y va al módulo de interfaz este módulo de interfaz se encarga de mostrar la página web y leer lo que el usuario escriba ahí, en este caso la coordenada, este módulo de interfaz va a entregar la coordenada al módulo de cálculo, y el módulo de cálculo va a mostrar, va a calcular un, una lista de canales disponibles para el punto que ese usuario eligió. Entonces una persona que quiera saber eh, los canales disponibles en una zona, simplemente ingresando la coordenada de la zona, la, la, la interfaz gráfica de usuario, esa página web de la, de la base de datos, va, va, va a decirle qué canales están disponibles. Entonces, él hace el mismo procedimiento de cálculo como si fuera un dispositivo. Él, él, él usando la información de las estaciones de televisión autorizadas, la planeación de futuras estaciones de TDT, eh, las áreas protegidas en algunos canales, por ejemplo, las zonas fronterizas, bueno, esto los dispositivos deshabilitados en este caso no aplica porque pues, no hay un dispositivo de por medio, solamente es una persona preguntando qué canales hay disponibles en una zona. Eh, con, con estos parámetros que introduce la ANI, él va a calcular los canales disponibles y le va a entregar la lista de canales disponibles al usuario mediante la interfaz, mediante el móvil en la interfaz por internet. Entonces la idea es que para el usuario todo esto es, todo esto es transparente. El usuario simplemente ingresa una coordenada y la, la página web le dice: ¡puc! Están estos canales disponibles. Eh, esta, esta interfaz puede ser tan, tan fácil o tan complicada como, como se quiera. Digamos que eh, en algunos países, como en el Reino Unido, eh, hay un mapa del país. La persona selecciona la ubicación y, en una forma gráfica muy, muy bonita, muy pulida, le muestra qué canales disponibles están, qué canales ocupados y qué canales disponibles hay. Eh, en el lugar más sencillo, que digamos que sería lo mínimo que nosotros esperamos, es que sea solamente una página web en blanco, que solamente tenga una forma, o sea, tenga solo un campo, en donde el usuario solamente puede editar una coordenada y le y escriba Enter, y abajo en texto plano, le vote los canales disponibles. Esa sería la forma más, más sencilla de, de presentar la información a través de la interfaz de usuario. Pero pues se puede hacer tan bonita o tan sencilla como se quiera, dependiendo eh, pues, la, los requerimientos nosotros, nosotros eh, en esta etapa solamente buscamos en que la plataforma de software en que esta base de datos funcione si funciona y se comunica con los dispositivos para nosotros es más que suficiente y ya más adelante podremos eh, por nuestra cuenta hacerle mejoras como poner la la, la, la, la, gráfica, la interfaz gráfica de usuario más presentable o hacer otro tipo de, de mejoras bueno entonces eh, estos dos estas dos, estos dos... Estas dos facetas son las que muestro aquí de forma completa en este, en, este, en este esquema. Este esquema es muy útil para la universidad que quiera presentar la propuesta porque se puede ver eh, las entradas-salidas, eh, el sistema de, de comunicación, de, de qué, lado, qué lado va y una arquitectura que nosotros consideramos eh, puede funcionar. Sin embargo, si las universidades creen que con menos módulos o más módulos puede funcionar, pues perfecto. Otra cosa es que queremos que la interfaz, que, que, la, interfaz, no, que la que la plataforma de software, que la, esta base de datos sea modular, porque nos va a permitir, digamos, que tenga un módulo para interfaz, un módulo para comunicación, un módulo de historial, un módulo de gestión de espectro, un módulo de cálculo, porque si nosotros en algún momento queremos hacer mejoras o queremos eh, investigar si hay algo que está fallando, podamos hacerlo fácilmente, podamos eh, también modificar eh, funcionalidades fácilmente o cambiar... Eh, alguna parte del código fácilmente podemos hacerlo, obviamente eh, un buen programador siempre, lo, siempre programa las cosas de forma modular eh, entonces pues es algo como para tener en cuenta eh, ahora vamos, vamos a concentrarnos un poco más en, en el módulo de cálculo entonces este módulo, este módulo de cálculo que estoy tratando de, de subrayar pero el, el mouse no me deja bien uh, Deme un segundo El módulo de cálculo tiene cuatro eh, componentes o subcomponentes que, que, que voy a explicar rápidamente. El primero es una, un cálculo de área influencia del dispositivo de espacios en blanco que está haciendo la solicitud. Entonces, un dispositivo dice, oiga, estoy en esta coordenada, deme canales disponibles. Entonces, el, el, el módulo de cálculo lo primero que hace es calcular el área interferente del dispositivo. Para ello, usa modelos de propagación. Entonces puede usar un modelo de propagación tan complicado como se quiera o tan sencillo como se quiera. También, se, después de que calcula el, el dispositivo, el, el, la plataforma, después de que calcula el área de interferencia del dispositivo o el área de influencia, como la llamamos acá, eh, va, procede a calcular las áreas protegidas. Entonces, en este caso serían las estaciones de televisión que están cerca de de, del dispositivo, alguna área protegida, por ejemplo las áreas fronterizas o posiblemente algún radio, radiotelescopio que esté cerca, que opera en el canal 37 él va a proceder a, a mirar qué hay cercano a esa coordenada para tenerlo en cuenta en, en, la, en el cálculo de canales disponibles luego procede a, a hacer una validación de la ubicación, por ejemplo eh, al comienzo de la charla mencioné que no, no es posible de acuerdo a la reglamentación colombiana Ubicar un dispositivo de espacios en blanco en una montaña muy alta porque puede llegar a interferir muy lejos la televisión y puede también bloquear un canal, digamos, no, hacer que otros dispositivos no usen un canal o, o causar interferencia a otros dispositivos en una zona muy grande. Entonces, la idea es contener ese potencial interferente haciendo que los dispositivos no se puedan despegar en montañas muy altas. Entonces, el, el, el, el, el, el módulo de cálculo procede a verificar si su coordenada queda en una montaña muy alta, ya, ya más adelante vamos a explicar qué es eso de una montaña muy alta, en una forma más, más eh, técnica y detallada, y también procede a validar si el dispositivo que está haciendo la solicitud, no está en la lista de los dispositivos eh, deshabilitados, de los cuales hablamos hace un poco y ya con eso, él procede a, a mirar eh, qué tanto el área de influencia se traslapa o se intersecta con las áreas protegidas y con eso obtiene los canales que se pueden usar entonces eh, vamos a ver un ejemplo eh, en este punto hay tres estaciones de televisión esta es una estación de televisión esta es otra y esta es otra eh, en, en los colores azules y verdes ven la cobertura de las estaciones de televisión y en este punto hay un dispositivo de espacio en blanco entonces, si ustedes pueden ver, aquí hay unas zonas donde hay un traslape. Aquí hay otro traslape. Eh, aquí parece haber otro traslape. Entonces, en estas zonas habría interferencia entre el dispositivo y la televisión. Por lo tanto, si esta estación de televisión está funcionando otra vez, digamos, en el canal 20, y esta, esta estación de televisión está operando en el canal 30, pues la lista de canales disponibles del dispositivo no va a contener ni el 30 ni el 20 van a ser los canales del 14 al 51 menos el 30 y menos el 20 ¿sí? entonces mirando el traslape del de área interferente del dispositivo y las áreas de servicio de las estaciones de televisión vamos a saber cuáles son los canales disponibles esta estación que está acá abajo obviamente su, su área de cobertura que está encerrada en este círculo que estoy pintando está fuera del de área interferente del dispositivo de espacios en blanco, que es la zona que estoy encerrando. No se solapan, entonces, si, este disposit si esta estación de televisión tiene el canal 15 ocupado, está usando el canal 15, pues este dispositivo no va a tener problemas al usar el canal 15, porque pues, no va a generar interferencias. Este canal 15 no le va a causar interferencias al 20 porque están lejos, y no le va a causar interferencias al 30 porque también está lejos. Entonces, es solamente un ejercicio de cálculo de manchas y solape para calcular los, los canales disponibles eh, entonces este es el ejemplo ahora les quiero mostrar qué tan fácil o qué tan difícil la ANE considera que se debe hacer esa, esa simulación de las, de las manchas de servicio y de interferencia hay tres, hay tres escenarios, cuatro escenarios más o menos que contemplamos nosotros el primero es una simulación completa del área interferente del dispositivo y una simulación y una simulación completa de las asignaciones de televisión entonces en este caso acá se ve que la mancha la mancha de servicio de las estaciones esta mancha que estoy tratando de rodear acá tiene en cuenta el terreno porque se ve que eh, sigue a las montañas y, y, y, y la, esta mancha está obstruida por las montañas aquí en este caso parece que hay un valle y aquí en esta zona no habría servicio porque hay una montaña entre la estación y esta zona y esta zona entonces eh, este modelo de propagación, como lo simule yo acá, tiene en cuenta el terreno, eh, aunque es muy básico realmente, solamente tiene en cuenta pérdidas de espacio libre, entonces él calcula para cada punto cercano, de su, cercano a su ubicación, él calcula pérdidas de espacio libre y mirando la topografía del terreno, mirando la cartografía del terreno, calcula si, está, si hay obstrucción a la línea de vista y calcula unas pérdidas por difracción, entonces tiene en cuenta pérdidas de espacio libre y difracción. Eh, obviamente la ecuación de difracción es muy sencilla también o sea, aunque, aunque decimos nosotros que es una simulación completa del dispositivo y las, y las estaciones de televisión realmente es una, es una simulación sencilla porque solamente es tener en cuenta la fórmula espacio libre que solamente depende de, de la distancia al punto y depende de la difracción bueno, y la difracción que depende de si hay una obstrucción a la línea de vista eh, dada por el terreno de igual manera en, este, en esta figura que muestra acá esta mancha de interferencia del dispositivo de espacios en blanco está calculada eh, teniendo en cuenta también pérdidas de espacio libre y eh, difracción entonces ese es un escenario el siguiente escenario es simular de forma completa el dispositivo de espacios en blanco y hacer una simulación más sencilla de las asignaciones de televisión entonces en este, en este escenario se ve que la mancha cambia por completo obviamente eh, tiene unas formas muy definidas por ejemplo, este, este tiene una forma de, los, como llaman los gringos, peanut, de maní. Este tiene una forma de un cardioide. Y este tiene una forma también como una especie de cardioide más grande. Entonces, en, estas manchas se obtuvieron con un modelo de propagación eh, mucho, mucho más sencillo, eh, que solo contempla un contorno que depende de la antena y la potencia de la estación. Eh, como pueden ver aquí parece que ignoro completamente el terreno porque se ve que no sigue como en la, de, en la presentación anterior, me devuelvo, eh, que, que tiene en cuenta acá todos los... los se, ve, se ve muy irregular la mancha porque el terreno es muy irregular, tiene en cuenta el terreno. En esta no se tiene en cuenta el terreno, entonces computacionalmente va a ser mucho más fácil calcular estos contornos. Sin embargo, esta, en el dispositivo, en este escenario si sí estamos calculándolo teniendo en cuenta el terreno, porque es más fácil eh, calcular esta mancha porque es un dispositivo pequeño, que está ubicado en una montaña pequeña, a una altura de antena pequeña, entonces la mancha interferente va a ser pequeña y va a ser fácilmente eh, implementable calculándolo por espacio libre y difracción. Entonces, en las estaciones de televisión que tiene una mancha bastante más grande, bastante más grande que, que un dispositivo de espacios en blanco, consideramos que computacionalmente se puede relajar eh, la simulación, se puede hacer más sencilla. Pero en este caso, en el dispositivo con más pequeña, consideramos que es posible computacionalmente hacer la, la, la, la simulación. Aquí me gustaría que tengan en cuenta una cosa, y es que estos contornos de televisión, estas manchas de televisión, son más grandes que la mancha calculada por que la mancha generada por, no sé si moviendo de una presentación a otra pueden ver que en, en, en los tres casos el contorno sencillo es mucho más grande que la mancha de, de la estación de televisión calculada con teniendo en cuenta el terreno entonces esto a qué se debe a que si nosotros vamos a hacer una aproximación de la, de la del área de servicio de la estación debe ser una aproximación conservadora, entonces debe ser una mancha más grande para proteger un área de servicio más grande alrededor de la estación de televisión. Tengan en cuenta que aquí el objetivo es usar los espacios en blanco sin interferir a la televisión. Entonces, por eso consideramos que si se basa una aproximación del modelo de propagación, debe ser una aproximación que sobreestime el área de servicio para estar más seguros aún de que se va a proteger. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver que hay un solape aquí, en esta, en esta zona de servicio aproximada y a otra solape acá, entonces si esta, nosotros habíamos dicho que estaba en el canal 30 y esta otra estaba en el canal 20 pues este dispositivo no podrá usar el canal 30 y el 20 y eso se lo hará saber la base de datos sin embargo si esta que está usando el 15 no hay solape, como pueden ver entonces este dispositivo sí va a poder usar el canal 15 ¿vale? Eh, esta es nuestra segunda, nuestra segunda forma de calcular la, la, las manchas y aún más sencillo es calcular también el dispositivo la, el área interferente del dispositivo mediante un contorno muy sencillo entonces como nosotros no sabemos este dispositivo con quién se está comunicando bueno sí lo sabemos pero consideramos más fácil eh, por ejemplo suponga que está que está que aquí hay otro dispositivo espacio en blanco entonces t white space entonces, estos dos se están comunicando, o se van a comunicar, entonces la antena de este dispositivo está orientada hacia esa dirección. Sin embargo, nosotros no podemos desconocer que, posiblemente por algún rebote o por alguna cosa de propagación, este dispositivo la oriente hacia allá. La persona que está usando este dispositivo oriente la antena hacia otra dirección. Entonces, al tener esa incertidumbre, como no, como no hay una asignación de espectro, pues nosotros no podemos obligar a la persona a apuntar la, la, la antena hacia algún lado entonces lo que hacemos es, en los cálculos, considerar una antena omnidireccional en el peor de los casos entonces radia para donde quiera, igual yo voy a proteger a las estaciones de televisión como si estuviera radiendo hacia todos los lados entonces por eso este contorno aquí se ve circular porque eh, la idea es considerar que, que el dispositivo en el peor de los casos va a ser una antena que radie hacia todos los lados porque tenemos esa incertidumbre de hacia dónde la va a apuntar entonces, en este caso también voy a, voy a cambiar entre diapositivas, se ve que el, el, círculo, el, el, el cálculo más simplificado del dispositivo, espacios en blanco, sobreestima la área interferente calculada eh, teniendo en cuenta el terreno. Entonces, es como un círculo que circunscribe esta, esta mancha. Obviamente estamos exagerando el contorno interferente del dispositivo, pero pues lo hacemos de forma conservadora para proteger a las estaciones de televisión de interferencias. Entonces, igual, en esta zona ustedes ven que hay un solape, acá hay otro solape, entonces no va a poder usar el canal de... este, este, este canal no va a poder usar, ni este canal lo va a poder usar, pero este canal sí lo va a poder usar. Y finalmente, eh, la última forma como nosotros vemos para calcular los canales disponibles, es tener en cuenta solamente los municipios asignados a cada estación de televisión. Entonces, nosotros sabemos que, eh, esta estación de televisión, voy a, limpiar, voy a limpiar un poco esta pantalla nosotros sabemos que cada estación de televisión tiene una, un, área, un área donde tiene autorizado desplegar entonces, o donde tiene autorizado dar servicio, entonces esta estación tiene autorizado posiblemente uno o dos municipios como lo vemos acá, yo hice el, el, el, el, subrayé el municipio, este es el casco urbano del municipio y, el, y, el, y, el, y la zona de alrededor es la zona rural del municipio entonces nosotros desde la ANE sabemos que dentro del municipio asignado a la estación de televisión no debe haber interferencias obviamente esta, estación, esta, esta, esta mancha que se ve acá es mucho más grande bueno, la mancha más real es esta, donde se ve que tiene en cuenta el terreno entonces... Eh, de, esta estación puede aguantar interferencias fuera de su zona de servicio autorizada, fuera de su área asignada pero no dentro, dentro la tenemos que proteger entonces digamos que sin importar cuál sea la mancha de esta estación, si solo protegemos o si solo garantizamos que el dispositivo no pisa, no solapa la mancha con el área del municipio ya para nosotros será como si, como si pudiera usar ese canal, entonces en este caso, esta mancha del dispositivo no toca el municipio, no lo solapa, entonces podríamos usar el canal de esta estación igualmente para esta estación acá hay tres municipios asignados um, entonces vemos que está, este es el casco urbano de un municipio este es el casco urbano de otro y acá este tiene como dos cascos urbanos importantes entonces la idea es garantizar que en toda esta zona que estoy tratando de delinear, que es el contorno de los tres municipios, no, no sé, o mejor dicho, para, para apreciarlo de una forma diferente, si mi contorno interferente del dispositivo de espacios en blanco toca alguno de estos municipios, ya no puedo usar este canal de televisión, me toca usar otro, otra frecuencia de televisión, pero en este caso, como no los toca, yo po sí podría llegar a usar esta frecuencia, la frecuencia de esta estación de televisión. Entonces, esta es como la forma más fácil de hacer el cálculo para dar eh, los canales disponibles y es simplemente teniendo en cuenta los contornos de los municipios asignados. Obviamente, la ANE tiene la información de qué municipios están asignados, en qué frecuencias, de toda la televisión de todos los municipios del país. Teniendo en cuenta y teniendo en cuenta una simulación muy sencilla del dispositivo que puede ser un contorno a una distancia determinada dependiendo de la altura de, de, de la montaña donde está el dispositivo mirando que el contorno no solape ningún, ninguna zona asignada o si solapa una zona asignada, no tenerla en cuenta en el, en, en el cálculo de canales disponibles para nosotros es la forma más fácil de implementar eh, esta, este módulo de cálculo entonces eh, ya con eso dam, damos fin a la, a la presentación eso era lo que les quería explicar a grandes rasgos eh, creo que me pasé 15 minutos del tiempo eh, voy a proceder a mirar las preguntas y a responderlas eh, las que estén al menos en la sección preguntas y respuestas entonces veo que aquí ya hay algunas preguntas um, dice que César Ariza pregunta ¿la dan impulsar a equipos de trabajo de investigación? Eh, Jorge que es mi jefe ya respondió le pregunta que a qué se refiere con equipos de investigación eh, Luis Fletcher pregunta ¿tiene base de datos de proveedores de equipos? Eh, Jorge mi jefe respondió que eh, existen varios proveedores que se pueden buscar por internet, pues nosotros como ANE no podemos dar una lista de proveedores porque pues sería eh, darle un, una especie de publicidad a un privado eh, y si se nos queda un privado fuera de la lista pues nos puede eh, acusar legalmente, entonces preferimos decirle a la universidad busque, busque los proveedores, es fácil de encontrar eh, nosotros hemos encontrado sabemos, sabemos que hay muy poquito, sabemos que hay como 5 o 6 en el mercado, hemos hecho una búsqueda exhaustiva pero pues esto es una tecnología que hasta ahora está creciendo y poco a poco van a haber más empresas eh, digamos interesadas en en, en, en en hacer estos dispositivos eh, Juan Pablo pregunta que si pueden compartir esta grabación eh, pues eh, esta es nuestra primera grabación en este tipo de webinars igual nosotros vamos a intentarlo eh, nuestra meta es subirlo al canal de YouTube uh, y pues ahí va a estar pública, la idea es que toda esta información es pública eh, Andrés Gómez pregunta cómo el desarrollo del proyecto necesita probar con dispositivos reales la ANEX pondrá estos dispositivos entonces la respuesta corta es no, no tenemos eh, sin embargo consideramos que hay algunas maneras de de hacer las pruebas, una es hablar con los fabricantes, ellos están muy dispuestos a colaborar, podemos pedirles que apunten un dispositivo que tengan en la, en la fábrica a una dirección que nosotros les demos y que los dispositivos hagan los requests, que hagan las, las peticiones y nosotros por esa, por esa por ese método también podemos comunicarnos con el dispositivo y darle un canal disponible a ver si el dispositivo responde como gracias, sí, sí, recibí bien el canal, sí, para probar el protocolo. Otra forma sería eh, mandarlo a importar, que la universidad dentro del presupuesto del proyecto de investigación contemple el uso de algún dispositivo eh, y pues digamos que pueda hacer más pruebas y el hay que tener en cuenta es que si la universidad compra un dispositivo o un aparato algún equipo dentro del marco de eh, un proyecto de investigación, el dueño del equipo es la ANE entonces, ¿para que lo consideren? Sin embargo, nosotros sabemos que ese equipo pues, va a ser mucho más útil para futuras investigaciones de la universidad, entonces nosotros fácilmente podemos donarlo, bueno, no donarlo, sino hacer un contrato de comodato para prestarlo a la universidad y que la universidad juegue con él, haga investigación, lo examine, mire, la, mire cómo radia el dispositivo, qué distancias alcanzan, mire a ver si pueden mejorar el protocolo, lo que sea. Yo sé que ese dispositivo va a ser mucho más valioso para la universidad que para nosotros. Nosotros ya hemos jugado bastante con esos dispositivos desde el punto de vista de interferencias. Entonces, eh, la respuesta es no tenemos, pero hay formas de hacer las pruebas. César Arisa pregunta, hola. Como el desarrollo del proyecto necesita probar con dispositivos? Ah, bueno, esa ya la leí. Tania Bejarano pregunta que no se puede ver la pantalla, no sé si ya lo habrá resuelto. Eh, Gilev P. Ah, pregunta si hay apoyo de algún fabricante para realizar laboratorios reales de asignación de frecuencias a los dispositivos. Entonces Jorge respondió algo al respecto. Eh, el proyecto de investigación no contamos con apoyo de fabricantes, sin embargo consideramos que las universidades pueden acercarse a los fabricantes. Eh, hablar con ellos y mirar a ver si hay alguna forma de, de lograr ese, ese link, sí. ese enlace, esa sinergia entre eh, la industria y la academia. Ellos son muy muy muy prestos a, a colaborar. Eh, Guilef también pregunta que si conocemos algunas empresas que venden, bueno, ya respondí esa pregunta antes, nosotros no podemos dar publicidad, solamente busquen en, en internet, es fácil encontrar. Leonardo Betancourt pregunta, dentro del protocolo abierto hay unos lineamientos establecidos, sin embargo, involucrar funciones dentro del protocolo que no son activas del protocolo, es decir, incluir la información del GPS de los equipos puede implicar un cambio. ¿Cómo vamos a abordar esto frente a la ANI? ¿Cambiar el protocolo? Creo que no es factible. No, obviamente, sí, Leonardo, estoy completamente de acuerdo, no es factible. Sin embargo, el protocolo ya tiene en cuenta... ¿Ya tiene en cuenta...? No, no está la respuesta. Es... Eh, el, el, el protocolo ya contempla todo lo que acabo de mencionar, nosotros no estamos eh, haciendo nada nuevo, nosotros queremos que los dispositivos que ya se venden en el mundo puedan ser usados en Colombia, obviamente teniendo en cuenta el uso del aspecto en Colombia, entonces el protocolo contempla eh, que el dispositivo eh, entre, entregue la coordenada entonces, digamos que el, el protocolo, uh, acá tuve un problema, protocolo contempla, el dispositivo entre la coordenada, este, este protocolo eh, ustedes lo pueden buscar en internet, eh, o yo les puedo dar el link para que lo encuentren, igual está, es gratuito en internet, contempla eh, cambios futuros al, al protocolo, que ya están implementados y simplemente los fabricantes y las bases de datos pueden usar como esos... Ellos dejaron como unas como unos, unos, unos funciones y unas secciones en blanco en el protocolo para implementar funciones que no se tienen contempladas al momento de, de, de, de crear el protocolo. Entonces, digamos, nosotros no vamos a llegar a ese punto, nosotros simplemente vamos a hacer algo muy sencillo con, con, con el protocolo. Eh, por ejemplo, en el Reino Unido, el, proto, el, el, el protocolo... Bueno, en el Reino Unido los dispositivos obligan a entregar su potencia, su antena, su altura, obligan un montón de información extra que, que va por el protocolo el protocolo contempla que esa información se transmita a la base de datos y la base de datos le responde con una potencia, le dice, oiga, usted puede usar estos canales con estas potencias nosotros consideramos que eso es muy complejo, simplemente lo que necesitamos es la coordenada y nosotros hacemos la simulación teniendo en cuenta que el, que el dispositivo va a usar la potencia más alta posible eh, de, de acuerdo a la normatividad, que sea de un vatio y eh, ese sería el peor de los casos si, si el dispositivo va a usar menos potencia pues, pues va a ser menos interferente pero nosotros calculamos con el peor de los casos entonces el protocolo contempla que el dispositivo entregue la coordenada y en el marco del proyecto no se tiene pensado modificar el protocolo porque como les digo el protocolo ya tiene en cuenta todo eso eh, Andrea, Andrés Gómez pregunta si sí, para realizar el proyecto el equipo de trabajo está ubicado en una ciudad principal donde no hay espectro libre, se pueden hacer laboratorios de alguna forma. Eh, Jorge contesta que los equipos pueden estar en cualquier lugar del país, eh, solo se necesita una conexión a internet. Eh, de todos modos, la ANE puede analizar eh, el escenario donde está el grupo y tratar de mirar si alguna frecuencia es viable. Um, Sí, esa es la respuesta. Eh, nosotros podemos eh, hacer un análisis más concienzudo dependiendo si ustedes nos dicen, ah, mira, es que estoy en Medellín, en tal, en tal barrio o en tal punto, en tal coordenada, y nosotros mirando las estaciones de televisión, podemos hacer un análisis mucho más específico, mirando la propagación en la ciudad, mirando los, los patrones de antenas de las estaciones de televisión, mirando varias cosas que, que son mucho más complicadas, o sea, mucho más difícil de lo que, mucho más complejo de lo que hace una base de datos. Después es en blanco y mirar si hay algún canal donde ustedes pueden hacer las pruebas. Entonces sí, pues la idea es que este proyecto se hace con la ANI, entonces tienen toda nuestra colaboración a sus manos, en sus manos. Giles pregunta, ¿para realizar pruebas necesitamos solicitar a ustedes algún tipo de licencia para uso temporal de frecuencias? Esa es una buena pregunta. Obviamente, pues nosotros ya tenemos un marco normativo para usar los dispositivos de espacios en blanco, entonces ahí dice qué frecuencias se pueden usar. Eh, actualmente no tenemos base de datos pero ya permitimos el uso de los dispositivos de espacios en blanco, para eso eh, tenemos un régimen trans, de transición antes de la, de, la, de la implementación de la base de datos de la plataforma de software, lo que hace simplemente un usuario que quiera canales para su dispositivo es preguntarnos por, por correo y nosotros hacemos los cálculos manualmente y entregamos un canal, entonces eh, obviamente nosotros estamos muy pendientes de esos despliegues en etapa de transición, nosotros vamos y hacemos mediciones en campo nosotros eh, tenemos una charla con las personas que, que quieran eh, implementar esto antes de la base de datos para saber un poco más eh, si pueden haber o no interferencias a la televisión. Ah, bueno, aquí Tania responde que ya tiene imagen. Ah, Andrés Gómez pregunta, los servidores donde que se, donde quedar implementado el software, instalar sistema operativo completo, librerías y desarrollo de software, ¿los provee la ANE o solo por la duración eh, del proyecto con la universidad? Entonces eh, mi jefe responde, eh, para la fase de ensamble y pruebas a cargo de la universidad, los, uh, los debe proveer la universidad. la fase de ensamble y pruebas a cargo, ok. Entonces, eh, los, los, la, las pruebas, el servidor de implementación de pruebas de la plataforma lo coloca a la universidad. Ya cuando ya esté probado y ya estemos listos para montarlo, la ANE va um, a entregar el... el, el el servidor y para que para que sea implementado. Obviamente pues eso hay, habrá que hacerlo con un poco de tiempo porque sabemos que pasar de una plataforma a otra es difícil, pero pues está contemplado que inicialmente eh, la universidad cuente con su propio servidor para instalar eh, la plataforma y posteriormente pues, en, en, uh, en los servidores de la ANE. Um, vamos en. Sí. Uh, César Arisa pregunta ¿En Colombia cuál es el nivel de potencia definido por norma Para determinar el uso de espacios en blanco? Ah bueno, entonces esa información está en la resolución eh, 461 Ahí la pueden consultar, de todos modos eh, Sí, ahí pueden consultarla Es porque es que ahí está ese detalle Y detalles adicionales de las restricciones okay. La única restricción no es la potencia Sí, Jorge me dice algo muy cierto Y es que... Eh, Obviamente le podemos dar el nivel de potencia, pero no es lo único que hay que tener en cuenta. Hay muchas otras cosas que tienen que, que mirar en la resolución 461. Está muy, muy, muy sencilla de entender. Eh, de todos eh, modos, pues, eh, cualquier pregunta particular que tenga sobre la resolución, por favor, háganoslas. Eh, ya en la presentación había mostrado que el nivel de potencia era de menos 26 dBm por 100, 100 kilos. Que es un vatio, un vatio por canal de televisión. Aquí está es este valor eh, está, está dado en intervalos de 100 kHz para hacer la medición pero en realidad es un, un vatio por canal de televisión eh, continuando con las preguntas eh, Giles pregunta la ANE cuenta con servidores disponibles para la implementación de los sistemas operativos y software necesarios o se contratan con el proyecto pues como había dicho anteriormente, en periodo de pruebas, la, la, la universidad los monta en sus servidores, pero ya en la final de implementación, pues será en los servidores de la ANE. Eh, Tenía bajando preguntas si tenemos las dispositivas. Sí, eh, las diapositivas las vamos a compartir al final de la, de la charla, las vamos a subir a la página web de la ANE y las vamos a compartir con ustedes, con los que se inscribieron al, al evento. Eh, Evelio hasta esa pregunta. Eh, de acuerdo con, las, con la arquitectura escrita, debe existir un canal de señalización y control entre el maestro y el esclavo y un estándar para este canal. eso es una excelente pregunta. No hay un, no hay, la, la, digamos que a la ANE, bueno, Jorge, Jorge Barrera responde eh, que la comunicación entre el, entre el maestro y el software del, de, del protocolo, el software de, de, la, de la base de datos, la plataforma de software, es el protocolo IETF Pause, eso ya habíamos explicado. Y entre esclavos y maestros depende de lo que el fabricante haya puesto. Y realmente la ANE no puede entrar ya a mirar eh, qué, qué, qué protocolo de comunicación usan los, los dispositivos como tal, porque pues actualmente hay un proceso de estandarización que se está llevando a cabo entre los fabricantes, pero en este momento si usted coge un maestro de un fabricante y un esclavo de otro fabricante no se van a entender. Entonces, usan, en este momento usan protocolos diferentes entre maestro y esclavo. El estándar es entre dispositivos y, y plataforma de software, dispositivos y base de datos, ¿sí? Entonces, pero, pero sí, la respuesta de Jorge es muy al lugar porque no, no, no hay un estándar actual de comunicación entre, entre maestro y esclavo. Um, Luis Fletcher pregunta... ¿se podrá usar el software de la ANE-ICS Telecom como el que tenga para las simulaciones? Entonces Jorge responde, el software que las universidades desarrollen debe operar de manera independiente, es decir, no debe operar eh, con licencias de otros programas. Nosotros consideramos que la implementación de esta plataforma de software se puede complicar mucho si se usan eh, software de terceras personas. Además, el ICS Telecom tiene unas licencias y en caso de que haya algo que se requiera hacer con ICS Telecom, modificar algún componente ICS Telecom no se va a poder hacer porque es un software cerrado, tiene licencia entonces nosotros consideramos que como expliqué anteriormente no es ni siquiera necesario el ICS Telecom se puede simular el contorno del dispositivo y los contornos de servicio de las, de las estaciones de televisión de forma muy sencilla teniendo en cuenta solo el terreno o teniendo en cuenta unos contornos sencillos eh, que so son sobreestimados o teniendo en cuenta simplemente los municipios el área geográfica de los municipios del país Andrés Gómez pregunta no veo problema con simular la radiación de las estaciones de TV porque si sí se cuenta con la información de Asimud y potencia de las estaciones de TV pero cómo simular la del dispositivo de TV White Spaces cuando solo informa la coordenada no las potencias, alturas y Asimud? Entonces Jorge responde que estos parámetros son genéricos obviamente están en la resolución 461 como les digo nosotros no sabemos qué potencia va a usar el dispositivo nosotros no sabemos qué altura va a usar el dispositivo ni sabemos qué Asimud eh, va a apuntar su antena sin embargo, sí podemos hacer un, un, un estimativo, un sobreestimativo, de que en el peor de los casos va a usar la potencia máxima, que es un vatio. En el peor de los casos va a usar la altura máxima de antena que nosotros eh, ponemos por resolución, que es 50 metros, y contemplamos una antena omnidireccional, o sea, que radia para todo lado. Este es el peor caso. ¿sí? Obviamente, eh, el dispositivo segura, seguramente no va a usar un vatio, sino va a usar una potencia menor, o va a usar una, de pronto, no, si es una zona rural apartada, montan... Eh, la, las antenas sobre un mástil o sobre, no sé, una guadua o una, una fachada de una casa, que pues no va a tener más de 10 metros, la idea es que no se sobrepasen esos parámetros máximos. Entonces, nosotros simulamos con esos parámetros máximos para tener el peor caso de interferencias a la televisión, porque pues obviamente protegemos a la televisión en estos casos. Evelio esa pregunta, ¿existe en este momento un documento completo de requerimientos elaborado por la ANE para el desarrollo del sistema? Entonces nosotros hicimos eh, el, el documento de convocatoria, la idea es que las universidades lo usen como insumo, eh, y tenemos estas presentaciones, obviamente también tenemos este que no les mostré, pero que es más o menos el documento que, que pregunta. Este documento es un documento de Excel con, eh, con varias pestañas, estas pestañas eh, tienen colores, entonces interfaz está en morado, comunicación en azul, historial en verde, cálculo en azul, más clarito. Esos colores corresponden con los de esta presentación, ¿sí? Entonces está, digamos, codificado en colorcitos. Eh, este, eh, cada, página, cada página, cada pestaña, tiene, corresponde a un módulo. Entonces, por ejemplo, miremos el módulo de historial de comunicación. Entonces, tiene el título, una breve descripción. Entonces, en este caso, este módulo guarda el historial de todas las interacciones entre los dispositivos y la plataforma. Tiene también con quién se conecta o con quién la ANE cree que debe conectarse. Y también tiene un, una, una serie de funciones, de funcionalidades, con sus entradas, con sus salidas y alguna observación. Sí, entonces, esto es como una especificación de muy alto nivel. Obviamente, nosotros estamos pidiendo en la convocatoria que la universidad haga una descripción de alto nivel. Es uno de los entregables. Nosotros proponemos este. Sabemos que la universidad eh, va a sentarse a investigar y de pronto nos va a proponer, oiga, pueden fusionar estos dos módulos. O mire, les sugiero que tengan estos módulos separados o que tengan un nuevo módulo. Entonces, nosotros vamos a también a compartir este archivo. Esta presentación, esta presentación eh, tiene aquí, no sé si ustedes vieron, unos pequeños iconos de, de Excel, entonces la idea es que si yo le doble clic a uno de estos iconos, vaya de una vez al Excel, eh, en este caso le doble clic al, al icono de módulo gestión de espectro, entonces ahí pueden ver eh, la, las funcionalidades, entradas, salidas y descripción del módulo. Esto, esto obviamente lo vamos a compartir con, con las universidades tan pronto terminemos el, este, este webinar. Uh, Evelio, hasta esa pregunta. En la convocatoria se indica que deben cumplir con los requerimientos de la ANE y sin ellos completamente claros o definidos es difícil realizar una propuesta concreta. Entonces se debería realizar la propuesta considerando los requerimientos establecidos en el documento de la convocatoria. Entonces eh, Jorge responde que en la convocatoria más que un desarrollo de software es realizar el diseño de la solución y luego desarrollarla. En este sentido es necesario tener conocimientos de espectro, propagación, convivencia entre servicios que usan esta banda de espectro, protocolos de comunicación y obviamente claro desarrollo de software. Eh, igual eh, las, las, las, con, las condiciones de uso y requerimientos están en la resolución 461 ahí dice ahí está toda la información entonces eh, por eso en la convocatoria es muy claro diciendo que se tenga en cuenta el uso del espectro en Colombia eh, obviamente también contempla ahí eh, el funcionamiento de las estaciones de televisión que está adoptado mediante resoluciones y acuerdos eh, generados por el Estado eh, ahí está toda la información, nosotros eh, obviamente se la proveemos al, al, a la universidad eh, cuando, cuando sea seleccionada, sin embargo creo que eh, con esta explicación que vimos el día de hoy ya hay un poco más de claridad sobre los requerimientos de la ANE y sobre lo, lo que se busca eh, porque pues sí, todo está, en, todo está en los documentos que ya ha expedido la ANE pero pues, la idea es que quede un poco más claro lo que se busca, que sea un poco más entendible para las universidades para que puedan presentar una propuesta eh, un poco más alineada hacia nuestras necesidades eh, Andrés Gómez pregunta, ¿cómo se va a evaluar la propuesta técnica? Es bastante diferente hacer una simulación completa real que un simple cálculo geométrico. ¿Tendrá mayor valor si se hace una u otra? Entonces, eh, Jorge, mi jefe, contesta que sí, que el compromiso de un proyecto siempre será básicamente costo, alcance y tiempo. Es el triángulo de un proyecto, costo, alcance y tiempo. Y la universidad es libre de realizar la propuesta que considere más factible, teniendo en cuenta pues, que hay un costo limitado, hay un alcance limitado y hay un tiempo limitado. En la propuesta están esos, esos, esos, esas variables. Entonces pues dependiendo si, si la universidad quiere eh, desarrollar un cálculo complejo con, teniendo en cuenta el terreno, que pues no es tan complejo, hay, hay modelos de propagación que tienen en cuenta la atmósfera, fenómenos de propagación anómalos, reflexiones en el terreno, eh, multitrayectos, una serie de cosas que no necesitamos en este proyecto, pero pues si lo quieren implementar, muchas gracias, nosotros quedamos más que felices con que se use alguno de estos modelos que mostramos eh, y, y funcione y esté en los canales disponibles. Andrés Gómez también pregunta, entiendo que según el alcance del proyecto lo que se debe controlar es la comunicación maestro-servidor, no la comunicación servidor-esclavo. En este caso, toda la información que nos dieron de los dispositivos esclavos fue de manera informativa, ¿cierto? Entonces, eh, Jorge responde que tiene razón, le iba a mostrarles eh, pues cómo funciona la tecnología para pues, tener un panorama completo de, de, de todo el escenario. Eh, obviamente la comunicación maestro-esclavo difiere en cuanto al fabricante. Sin embargo, en una parte de la charla les dije que el maestro hace peticiones en nombre del esclavo. ¿Sí? Entonces, digamos que solo hay un dispositivo de espacios en blanco en Colombia. Un solo maestro y un solo esclavo, eso es lo único que hay desplegado. Entonces, el maestro va a pedir por primera vez comunicación. Entonces, el maestro le dice, oiga, base de datos, quiero un canal? Esta es mi coordenada. Y la base de datos le dice, listo, estos son sus canales. Él radía y se comunica con el esclavo. Y el esclavo en ese mismo canal le dice, oiga, deme canales disponibles. Entonces el maestro traslada esa solicitud a la base de datos y le dice, oiga, tengo pegado a mí un esclavo, quiere canales disponibles y está en esta coordenada. Obviamente el esclavo le da la coordenada al maestro, el maestro se la transfiere a la base de datos. La base de datos entonces sabe que ese maestro tiene un esclavo conectado y le da los canales eh, disponibles de acuerdo a las coordenadas de ese esclavo. Y le bota al maestro una lista de canales disponibles para el esclavo y, y, les, y el maestro se la transfiere a su vez al esclavo. Entonces... Eh, el maestro es como, como el papá, ¿sí? el nombre lo dice, el maestro es el maestro, el esclavo es el esclavo el maestro hace todas las peticiones de sus esclavos a internet por cuenta suya y ya dependiendo si, si, si hay 10 esclavos conectados al maestro pues habrá que ver los canales que se intersectan o los canales que tengan en común los esclavos con el maestro para poder haber comunicación entonces esto de, de mirar los canales en común ya lo hacen los dispositivos ya tienen adentro su programación para hacerlo eh, no hay, esto no, no, no viene dentro del alcance del proyecto. Lo único que hay que tener en cuenta es que los maestros pueden hacer solicitudes en nombre de sus esclavos. Uh, Andrés Gómez pregunta si se desea ampliar el alcance del proyecto de resultados adicionales, como por ejemplo un estudio de espectro real basado en cálculos, eh, disponible en Colombia. Más allá del software se podrá proponer, se puede valorar, es algo que no es de interés. Uh, Jorge responde que es posible proponer valores agregados los cuales se tengan en cuenta se tengan. y se tendrán en cuenta y se valorarán si se sustentan sobre los lineamientos e, y objetivos del proyecto. Eh, pues sí, esa es la respuesta. O sea, eh, la universidad puede proponer cosas adicionales, eh, se, ta, se tendrán en cuenta, obviamente dentro del dentro del objetivo del proyecto. Eh, nosotros preferimos que los esfuerzos se concentren en lo que en las necesidades de la ANE, que se concentren en, la, en, en el, en el en la base de datos, y ya eh, en adelante se podrán hacer mejoras, eh, obviamente contaremos también con el apoyo de las universidades, pero consideramos que se deben centrar esfuerzos en, en, este, en este en el objetivo del, del proyecto. En este punto, la experiencia nos ha dictado que a veces las universidades, eh, y permítanme usar la palabra, por rellenar un poco el, la propuesta, Colocan cosas que ya saben hacer, que han hecho O cosas que no son relevantes directamente para el proyecto Por eso yo solicito aquí, estamos abiertos Pero susténtenos eso que van a colocar como valor agregado Bajo el techo de los objetivos que tenemos en el proyecto Y serán considerados efectivamente Porque pues, puede que hagan cosas que no pensamos en su momento Que podrían ser bueno implementarlas Pero que ustedes ya en la propuesta dan cuenta Sería bueno proponer esto entonces, tomamos la salvedad de que las valoremos en la medida que vayan sustentadas o argumentadas en la línea con los objetivos del proyecto. Ese es mi jefe Jorge Barrera, que está respondiendo a sus preguntas. Eh, sí, esto es, esta es la experiencia que tenemos aquí en la ANE, vemos que más a veces es menos, entonces, eso es. Um, Evelio, hasta esa pregunta, lo indicado en la respuesta anterior es claro, pero insisto en preguntar, ¿se debe realizar la propuesta considerando como requerimiento solo los establecidos en el documento de la convocatoria? Evelio, eh, pues el documento de la convocatoria es muy claro, ahí dice que tiene que tener en cuenta el uso del espectro en Colombia, tiene que tener en cuenta las condiciones actuales de uso, eh, la reglamentación vigente, ahí está todo. Entonces, pues, eh, ¿solamente el documento de la convocatoria? Sí, ahí está todo, ahí está todo. Germán se pregunta, hola, ¿podemos tener una lista de la información que posee la ANE de los transmisores de televisión? Entonces, eh, nosotros tenemos publicado eh, el plan técnico de televisión, que es las frecuencias a usar en los, en los municipios de Colombia para la televisión digital terrestre. Televisión. Sí, ahí está el enlace, Jorge lo pega. También tenemos el registro de televisión, que es las frecuencias ya asignadas a la televisión. No es lo mismo asignar que planear, planear es eh, para futuro asignaciones ya a lo pasado. Eh, y ¿talles? ya si, si, si es necesario tener talles más puntuales de potencias, alturas, antenas ya se entregarán en el marco del convenio con la universidad que, que haya ganado la convocatoria eh, porque es información confidencial sin embargo la que, estaba la que Jorge acaba de poner eh, sobre el PTTV y el registro de TV es información pública yo creo que con eso es más que suficiente para, para, para dimensionar lo que, lo que se quiera hacer Germán se pregunta también... Eh, según la respuesta implementar el sistema en los servidores de la ANE no se podría poner en nube, entonces Jorge responde, por ahora la solución es implementar en servidores de la ANE, sin embargo la universidad puede proponer las dos opciones y realizar la comparación, nosotros en la ANE realizamos la comparación, eh, obviamente sabemos que, que eh, instalar en nube tiene un costo asociado a la nube, eh, eso puede pues, inflar un poco los costos del presupuesto y al, al, al, al inflar bueno, habrá que quitar entonces algo del presupuesto por ponerlo en la nube y no queremos que se sacrifique en calidad. Uh, de pronto la opción de la nube la podemos contemplar más adelante, una vez se finalice el proyecto, nosotros coger lo que, lo que la universidad eh, implementó y nosotros mismos tratar de subirlo a la nube. Ya será algo que, que miremos eh, en un futuro. Por el momento la idea es servidores de la ANE. Germán Pin pregunta, ¿la base de datos de geolocalización se comunica tanto con el esclavo como con el maestro o solo uno? Eh, ya como hemos explicado un par de veces, eh, el maestro es como el que habla um, por los esclavos. Entonces el maestro primero pide su lista y una vez pide su lista, eh, pide lista por los esclavos. Andrés Gómez pregunta, realmente en el estado del arte de, de los espacios en blanco lo que se encuentra principalmente es el cálculo de áreas de protección para las estaciones de televisión, para evitar interferencias con canal y adyacente. Esto da una, una cuarta forma de cálculo de protección adicional a los supuestos. ¿Será posible proponerlo o solo con los expuestos por ustedes? Entonces Jorge responde que estamos completamente abiertos a todas las posibilidades que las universidades vean factibles para ser implementadas y se cumpla con los detalles y objetivos. Sí, definitivamente eso es. Eh, pues si la universidad quiere proponer alguna otra forma donde vea que se, que se puede proteger a las estaciones de televisión, eh, bienvenida, nosotros entramos a, a, a evaluarla. Igual nosotros estamos eh, dispuestos a... a para resolver alguna duda puntual con el documento, obviamente dentro de las fechas máximas. Eh, aquí hago una cuña y es que la ANE eh, extendió el proceso de recepción para los documentos de esta convocatoria hasta el 2 de octubre, originalmente estaba hasta este lunes, entonces los, los alargamos hasta, hasta el 2 de octubre. Tienen unos, un poquito más de tiempo para, para hacer el documento y, y, y pasarlo por, la, por, los, por los órganos superiores de la universidad. Juan Pablo pregunta, y esta creo que es la última pregunta compañeros, muchas gracias por su conferencia una pregunta, el video de esta conferencia será subido a YouTube de la ANE o se compartirá, yo voy a intentar de compartirlo en el YouTube de la ANE eh, la idea es que esto es una información pública eh, y pues si sí, le sirve a ustedes para si la quieren volver a ver eh, y de pronto eh, pueden entender de pronto un poco más de detalles eh, pues sí, vamos a intentar hacerlo Igual vamos a hacer preguntas que tengan y... Sí, igual nosotros seguimos, seguimos recibiendo preguntas eh, y todas las preguntas que, que hayan pues, van a ser compartidas con, con todos los demás. Bueno, eh, se nos pasó un poco el tiempo. Eh, agradezco mucho a los participantes. Agradezco mucho a las preguntas. Espero que, que, que, que mi explicación haya sido eh, de, su de su agrado y satisfacción. Eh, cualquier cosa ya saben, mi correo electrónico es juan.zapata arrobaane.gov.co eh, Está también el de mi jefe, Jorge.Barrera. Eh, ustedes están... Eh, estos dos correos creo que ustedes ya lo tienen, estaban en el, en el como copiados en el correo de la de la, de la, invitación a este evento. Y pues nada, muchas gracias, eh, estamos atentos a cualquier pregunta, vamos a intentar subir el, el video. Muchas gracias a todos, la verdad que nos complace haber tenido 28, 29 participantes, eh, muy activos por cierto, me pusieron a correr un poco escribiendo, dándole la respuesta adecuada lo más precisa posible en el marco del, del proyecto. Eh, creemos que tal vez habrán dudas adicionales a partir de las respuestas que hemos indicado aquí de ser necesario eh, abrimos otra webinar si es posible o seguimos respondiendo por los correos electrónicos o si lo ven completamente necesario nos reunimos aquí en la agencia a explicar algún detalle adicional de pronto que no se entienda para nosotros es importante que ustedes se presenten en la convocatoria les agradecemos que con tiempo lo puedan realizar por eso hemos ampliado el tiempo hasta el 2 de octubre, pero esperamos sus, sus propuestas antes. Y tengan la seguridad que las vamos a evaluar en el marco de la convocatoria, en el marco de los objetivos, buscando que se cumpla la, el problema y la necesidad expresada por la ANE eh, de la forma más transparente posible y luego de eso ya publicaremos quién habrá sido la universidad ganadora para continuar con el proceso como tal. Muchas gracias.